Esto es Pasa Conduce de Noticias Tunes y hoy te traeré las noticias más importantes de esta semana, como la nueva producción de Netflix, llamada The Dragon Father, y el segundo filme de un estudio de animación llamado Pop Knock Bienvenidos. Bueno, esta semana salió un primer vistazo a la serie de animación de Moon Girl and Devil, Dinosaur. Esta producción de Marvel Studios será una de las tantas producciones de animación que ellos estarán realizando el próximo año. Este primer adelanto fue presentado por el actor de Matrix, más conocido como Morfeo, Lawrence. Este primer vistazo veremos un poco de la intro y cómo podrá ser esta animación. Esta producción llegará próximamente a la plataforma de Disney Plus o a algún canal de Disney Channel o Disney XD y esperemos que lo disfruten. La siguiente noticia es sobre el segundo filme de animación del estudio Pocnock, se llama The Imaginary. Es una historia basada en su mismo nombre de los libros, la cual se trata sobre dos amigos llamados Armando y Runger, los cuales son los mejores, pero uno de ellos no es real. ¿Sí? Rutger no es real, es un invento que únicamente lo puede ver Armando Armando será llevado a la fuerza por un hombre llamado Bogin, El cual come amigos imaginarios Esa producción llegará próximamente a las salas de cine en Japón Esta producción es hecha por uno de los History Wars del de estudio Ghibli Que estuvo eh, involucrado en las tumbas de las luciérnagas y en la princesa Mononoke Espero que disfruten esta animación que llegará el próximo año la siguiente noticia es sobre The Dream Wars Su nuevo film llamado The Bad Guys Se trata sobre un lobo, un tiburón, una araña, una serpiente y algo más por ahí ¿Qué son los chicos malos? Roban, estafan y hacen lo que sea por tener las riquezas más poderosas del mundo Pero un día el lobo pues quiere cambiar su vida y ser un chico bueno Y todo esto traerá problemas Porque ellos siendo los malos, volverse buenos no es como lo más favorable Pero pues quieren cambiar sus vidas esta producción llegará el próximo año, a salas de cine. Espero que lo disfruten. La siguiente noticia te volará los sesos. ¿sí? Al parecer, un estudio de animación ubicado en Brooklyn, sacó una versión anime de Home Alone. Esta animación, algo extraña y supremamente exagerada como cualquier anime, es muy divertida. Y, bueno, tienen que verla acompañada de sus padres porque tiene algo de violencia extrema Pero es una animación que la pueden ver a través del canal de YouTube Que les el link acá abajo Y que le disfruten como... Wow, como yo lo disfruté al verlo hey. La siguiente noticia es sobre The Dragon Father, La nueva producción de Netflix que saldrá el próximo año Esto fue traído a través del estudio de animación Cartoon Salón Esto es basado en unos libros en los cuales... Hablan sobre un muchacho que termina perdido en una isla paradisíaca Donde encuentra un huevo y lo termina criando como su propio hijo. Esta animación llegará próximamente a streaming en la plataforma de Netflix. Y los traemos con muchas ansias. Nos vemos en la próxima oportunidad, esto fue Pasa cuando sucede Noticias noticias. Recuerden suscribirse, activar la campanita y estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo en el canal. También recuerda seguirnos en todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Y nos vemos en la próxima oportunidad, esto fue Pasa cuando se de noticias. Tonto. Esto fue... Spider-Man.